impiden la entrada al Palacio Nacional al Pastor Carlos Peña por no llevar tarjeta de vacunación. <risa> El pastor Carlos Peña denunció que la seguridad del Palacio Nacional, vamos a ver si nos ponen ahí la imagen de Carlos Peña, eh, para que pues, la gente sepa de quién hablamos, ¿verdad? Pues Carlos Peña, la seguridad del Palacio Nacional le impidió participar en una reunión que iba a sostener con representantes de las fuerzas políticas y el gobierno por no presentar su tarjeta de vacunación contra la COVID-19. El pastor que había encobado una acción de nulidad a la resolución que obliga el porte de la tarjeta de inoculación para asistir a establecimientos públicos y privados, dijo que en la invitación que le hiciera a la presidencia no se estipulaba que debía llevar el documento para participar en la reunión donde quedó conformada una mesa de seguimiento y consulta sobre la crisis que afecta a Haití. Destacó que en la primera reunión a la que fue convocado no se le pidió su récord. A través de un comunicado difundido en su cuenta de Twitter, él pues hizo una narrativa, ¿verdad? Y relató que ante la negativa de los agentes de permitirle la entrada al Palacio Nacional, tuvo que retirarse. Y dice también que su partido político, el, oye, que tiene un partido político este pastor, se retira de las conversaciones que tenía con el gobierno sobre sobre temas importantes, empezando sobre este tema de Haití. No va a hacer nada, el Luis Abinader, por eso. <risa> porque se retiró. No va a hacer nada. Señores, si usted sabe que está prohibido usted entrar más al Palacio Nacional. Exactamente. Eh, Dígame usted que yo eh, que es algo tedioso ir con todo el permiso del mundo. ¿Qué será usted no llevar ese, esa tarjeta de vacunación que hasta el presidente tiene que mostrarla? Es imprescindible, porque ya. no, eso es imprescindible aquí. ¿Eh? Es una regla que él no puede cambiar, llamando la atención. Claro. A este pastor que se ponga eh, a predicarle a las ovejas negras que andan en la calle. <risa> ¿Eh? Claro. Quería buscar sonido y quedó como un ridículo, ¿eh? Porque él sabe que tiene que enseñar su por ¿Y un cédula? No, pero ni, al, ni al supermercado entra tú así. Imagínate para la eso ya se lo han dicho a él? Y él lo sabe que a nivel nacional, en los supermercados, en las tiendas, que lo eh, único sitio que no es necesario en, las iglesias, en la iglesia, ¿eh? pues en, todo en, hay que llevarla, mi hermano. En la iglesia y en los hospitales. ¿eh? Uh -huh. <risa> no y en este programa nosotros lo hemos señalado a él, ¿verdad? De un grupo de gente que, que, no, que no quieren la vacuna, que no quieren la tarjeta. Nosotros lo hemos señalado a él. ...que Él es parte de ese grupo, entonces viene él y que a, a, a estar llorando porque no lo dejan entrar, sabiendo Así él yo que yo. no lo iban a dejar entrar por su tarjeta de vacunación. Óyeme, entonces este hombre viene. Sí, que no, solo, ahorita se muere un cargo para la familia porque no dejan nada. ...los que son necios no dejan, <risa> no entiende. Entonces, este hombre quiere llamar la atención en todos lados que no se va a vacunar, no entra, entonces, no se vacunó, no va y ya. Y rueguele a Dios, a su Dios. Que, que lo libre de una enfermedad. Exactamente. ¿Ya? Eso es así. Porque está avanzado de edad también. Sí. ¿Claro? Tienen que enseñar su tarjeta, señora. Claro, claro. Él está zarando tanto ya con eso. Me tienen aburrido. <risa> <risa> porque de verdad yo ni voy a hablar. No voy a hablar pues ya me tienen cansado con lo mismo. <risa> es increíble, Dios mío. ¿eh? Con gente grande hablando tanto. Hablando tanto. Y, y ya, y ya no el pueblo, son gente ya, de, gente que tienen que ver ya con, ¿verdad? Porque este, este es un, un, un patrón no es. Sí, dice, dice, entonces ya son gente que tienen cargo, que, razona, que, que ameritan que disciplina. Disciplina, ejemplo. Ejemplo. Me ¿Tú me entiendes? Porque yo que sea director de que si yo que yo no puedo estar de, de, de, de, de, de, de, de maleducado poniendo huevo ahí. No. Pero se le deja pasar una gente que va a. Va a un sitio a, a buscar una remesa y, se, y ahí se la deja pasar un chin porque son gente que quizás tú me entiendes, no comieron y están quillados. Pero una, una persona que se debe al público y que, y que sabe que tiene que poner un ejemplo poniendo este tipo de huevo. Sí, no. Eso así. Saludando, señores, al gordito Ceci que siempre está activo. Con el gordito Ceci. Él, él nada más es Ceci. Ese, ese <risa> Es el eslogan. <risa> <risa> él nada más es Ceci. Sí, él nada no más es Ceci todo también. Todo. Hay que traer Saludando al viejo la noticia, a nuestro hermano. Eh, negro, que es el camarógrafo de, de Galvez. Eh, <risa> lo queremos mucho, viejo, ya, pero ya no podemos darte más salud. <risa> porque ya es todos los días saludándote, viejo, ¿tú entiendes? Entonces, debemos nosotros... ¡Ay, que, darle... sí. <risa> ah, que el flaco va para el pleo y Que le lleve cena. Sí, porque lo, lo los únicos viajantes que no traen ni chicle, ni chicle Adán son... El flaco camarógrafo. Y, el pastor. y Vito y el pastor también. Esa gente, Dios mío. Yo lo dije pastor. Ni los chicles que dan en el avión, la papita la traen ellos. Ni tú ni eso. Y los suertes de yo amo Nueva York están un dólar o menos. ¿Y por qué Los es tenis los encuentras a todos tú... los basureros de Nueva York. Ay, Dios mío, señores. Dios. ¿Oye?